Hola, buenas, soy Francisco Bárcenas, les saludo desde Montería. Yo estoy en un colegio católico en el que nunca tuve la posibilidad de expresar mi orientación sexual en la institución porque tenía que obligatoriamente cumplir con los patrones hegemónicos de ser un hombre en la institución. De... Siempre estuve obligado a mantenerme con un corte militar y a cumplir estrictamente con el uniforme y eso coartaba a mis expresiones femeninas las cuales tuve naturalmente de pequeño. Esto también era respaldado por mi familia y luego fui creciendo y dándome cuenta que tenía otras posibilidades de expresarme. Esto implicó evidentemente mucho rechazo porque al ser tan conservadores aquí no están acostumbrados a a ver un hombre con un arete con las uñas pintadas y eso implica mucha violencia un discurso de odio frente a mi cuerpo en las calles frente a muchos escenarios cotidianos a muchas miradas de odio y miradas opresoras a su vez ahora bien con las relaciones amorosas ha sido bastante complejo porque al ser este una región bastante conservadora las relaciones también son pensadas en clave de la binariedad de lo binario y hay un rechazo desde de, de lo afectivo también hay un rechazo que uh, hay, me ha hecho comprender y nos ha hecho comprender a un círculo de amigos que uh, nuestra relación nuestras relaciones Uh, sentimentales también de, están mediadas por un círculo de confianza muy específico han sido muchos cuerpos vulnerados antes del nuestro uh, que han sido muchos cuerpos asesinados por su expresión